Esto es Socialpreneurs. En este episodio Changemakers, personas que cambian el mundo emprendiendo con Luis González. Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de emprendimiento social, crecimiento personal y liderazgo. Hoy vamos a hablar de emprendimiento social. Hablaremos de una comunidad que es de las comunidades más grandes que conozco. <risa> Impacto social en España y se llama Sustainable Startups and Co. Eh, Aparte de comunidad, genera huella de CO3 Quiero que me lo expliquen, ahora me lo van a explicar <risa> Y hablaremos con José Correas Y con Yasmina Sánchez Así que, bienvenidos a los dos Joder, muchas gracias, Luis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 Contarnos eso de la de la huella CO3, pero bueno, sobre todo, ¿qué es Sustainable Startup Sanco? Y cómo surge. Pues dale tú, ya yes. No, te iba a decir, cuenta tú <risas> qué es Sostenible, yo cuento cómo surge y lo de la huella de CO3. Venga, tú mandas. Pues nada, Sustainable Startup es una comunidad de emprendedores sociales y medioambientales, eh, emprendedores en sostenibilidad que lo que hace es eh, pues, generar sinergias, ayudarnos. Es como si fuera ese rinconcito también a veces para echar una mano, ¿no? Todos los que tenemos el ADN de emprendedor sabemos que pues, tienes picos de estar alegre un día, otro día es todo terrible y se va al garete. Entonces, pues en esa comunidad pues vamos compartiendo todas esas inquietudes. Luego quedamos de vez en cuando también para tomar unas birras, el Beer for Planet, for planet. <risa> que tú ya te has venido algunas. Y bueno, pues lo que queremos sobre todo, es da, quitar esa figura de que el emprendimiento es sufrimiento y que realmente se pueda emprender y sobre todo con impacto positivo y lo bien ¿no? Que, que de eso se trata eso es sostenible y luego está esa huella de CO3 sí, la huella de CO3 es, bueno, es esa conexión concienciación y cooperación ¿no? que todas las acciones que hacemos de, desde Sustainable tienen que llevar esas tres patas ¿no? esa, esa huella porque bueno, era un poco de tema de marketing ¿no? De que pues, ahora se está hablando mucho del CO2 y demás, pues bueno, nosotros lo quisimos dar un poco la vuelta ¿no? y también generar nuestro impacto y nuestra huella, dejar nuestra huella, pero que sea una huella positiva. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo surge? Entonces? Bueno, pues surge, la verdad es que de una forma muy bonita, yo aquí me pongo muy romántica. <risa> pero porque lo eres. Porque lo soy. Pero me pongo muy romántica y surge de una forma muy bonita, surge, eh, la idea surge en plena naturaleza, en, en un pueblo que se llama Sequeros. Y bueno, surge como. Provincia. Va eh, eh, pillado ahí. No, eh, no bueno, Salamanca. Zona, joder, Salamanca. Sí, sí, no, sí Salamanca. Que, sí, Salamanca. El, la Sierra de Francia, ah, para ser más es, concreto. Eso es. y, y bueno, surge ahí eh, en la naturaleza y surge de dos empresas que por aquel entonces, esos dos proyectos, éramos competencia. Y, y bueno, nació de esa parte de, de esa unión de o esa dejar la competencia y empezar con esa competencia y y de poner el corazón no y, y buscar eh, hacer un evento diferente a lo que se estaba haciendo en ese momento que era cuando bueno podíamos juntarnos muchas personas eh, sin mascarillas que bueno, esperemos que, hace, que hace volvamos ya. hace ya, aquí. ya no nos acordamos. Entonces, fue en el 2019 y bueno la verdad es que fue un evento 100% col colaborativo que, bueno, que lo que os comentaba, que lo hicimos un poco para, para nosotros, ¿no? Eh, en aquel momento de, oye, esto nos está haciendo, nos gustaría que fuera así y tal. La verdad que fue un éxito y, y bueno, yo siempre digo que desde entonces Sustainable tiene vida propia y, y bueno, es como, como un ente más, ¿no? Y, y bueno, ese eco es el corazón, la competencia, la conexión, es todo lo que, lo que engloba, ¿no? Voy, sí, a un CO3. CO3. Voy, a, voy a apuntar un poco más, que de la parte de la naturaleza donde lo hicimos en, en, en Salamanca, no estábamos Alberto Palacios, que era uno de los cofundadores de Farmidable, que es otro proyecto de impacto que, que bueno, ya no está, pero que ha dejado mucha huella también. Sí. Como experiencia de, de emprendimiento social en España. Y estábamos Yarmina ya y yo, y Alberto nos invitó a pasar ese fin de semana. Con el Allen Sequeros y nos pegamos una ruta de Alberto se pega unas rutas andando que nos escuchará en algún momento cuando publiquéis el podcast, y, y después de pegarnos una ruta, pues nos tomamos una botella de vino los tres y estuvimos hablando de que estábamos un poco hartos de que los eventos de, de emprendimiento social siempre tenían las mismas personas, los círculos eran como muy cerrados, ¿no? Y no se estaba abriendo lo que era la parte de emprendimiento y sostenibilidad a los emprendedores tradicionales. O sea, se estaba generando ahí un muro entre el emprendimiento tradicional y el emprendimiento de impacto y nosotros queríamos romper ese muro no y de ahí salió el crear ese evento de Sustainable Startup Day y de ahí salió todo, no o sea que fue súper guay. Sí, y, nos, y sobre todo también a, a descubrir, no porque muchos nos hemos dado cuenta a lo largo de, de este tiempo no que muchos proyectos o muchos emprendedores o emprendedoras estaban generando un impacto positivo y no eran conscientes de que lo estaban haciendo, ¿no? porque entendían la sostenibilidad eh, de otra manera, ¿no? y bueno, pues hacerles ver de que también generan un impacto, ¿no? y, y eso también es, es algo positivo. Y bueno, sois comunidad, eh, bueno sí, comunidad, hacéis eventos, me quedo en sí. comunidad, tenéis la parte de los eventos y por otro lado conectáis, ¿no? Que lo llamáis Switch, conectáis empresas, organizaciones con startups de claro. impacto. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? Pues ahí sobre todo hay una línea que es empresas, corporaciones y otra línea que es instituciones públicas. Entonces lo que hacemos es, eh, o bien la empresa nos contrata para hacer una eh, convocatoria abierta de startups porque tienen un problema, un reto que no pueden solucionar y con las startups eh, de la comunidad se puede buscar esa solución o bien eh, simplemente les conectamos por, porque vemos que encajan perfectamente y que pueden tener esa, esa conexión, ¿no? Y con la parte de instituciones públicas, pues básicamente igual, en las instituciones públicas vemos que hay retos que abordar en materia de sostenibilidad, y entonces podemos preparar incluso programas cerrados en los que incluimos startups y les ponemos en conexión para que la startup pueda generar relaciones comerciales con sus productos y servicios a la institución pública. Uh -huh. Genial. Y, y bueno, un poquito <risa> en... Que me quedé, sí. Estoy un poco nervioso ahora. Tranquilo, tío. Eh, es, lo mismo, lo mismo. es que te ha gustado lo de la huella de CO3. Claro. No sí, sí, que... sí. No, Eso, la mirada <risa> que tengo de tigre de ventana. Mirada de tigre de ventana. <risa> eh, quería preguntarte si una startup que, se consigue, que no sabe si es empresa social, eh, que quisiera entrar en vuestra comunidad para conocer otras startups sociales o para ver si es startup social, eh, ¿cómo lo puede hacer? ¿Qué beneficios le puede dar el estar en vuestra comunidad? Tira, tira. Bueno, puede puede entrar, eh, tenemos un formulario un poco, porque sí que es verdad que queremos eh, filtrar ¿no? qué tipo de, de startup y de emprendedores y emprendedoras pueden entrar, pero bueno, siempre decimos que hay un siempre hay hueco y sobre todo si hay un proyecto que o unas ganas de querer hacer eh, o generar un impacto real o querer transformar o hacer algo, eh, son bienvenidos y bienvenidas. O sea, y pueden entrar eh, a través de... Voy a hacer aquí un poco, sí, un sí, poco sí, de... Sí. Os, lo, os lo iba a pediros sea, aquí. Vale, en, en, nuestro, en nuestro Instagram hay un, un link donde viene ahí el, el formulario, uh -huh. ¿vale? Es un formulario muy sencillito y, bueno, nosotros vemos un poco eh, qué cualidades tiene y demás para poder eh, entrar en el grupo. También me gustaría decir que la comunidad es totalmente altruista, así que es verdad que cuando empezamos a, a desarrollar ¿no? este, este modelo de negocio y demás, eh, vimos la, la opción de poder cobrar un fee o eh, una cuota, o veíamos ahí algo ¿no? para, para esos emprendedora, emprendedores, emprendedoras y las startups, pero luego entendimos que sobre todo cuando estás empezando y no eres un, un, un emprendedor de mucho éxito, muy grande sí. todavía porque estás empezando, no eh, cualquier precio, aunque sea mínimo, pues, oye, que a lo mejor esos 10 euros pues, puedes invitar a alguien a tomar un café y te pueda ayudar más o lo que sea, ¿no? Y bueno, que quisimos dejarlo de, de forma gratuita, 100%. Eh, Altruista también es nuestro, nuestro aporte y es algo que también nos hubiera gustado a nosotros eh, encontrarnos cuando, cuando empezamos a, a emprender, ¿no? Que, bueno, eh, llevamos eh, unos 7, 8 años, ¿no? Más o menos. Y, y bueno, te encontrabas siempre con cosas de una cuota de 200 euros al año, 1500 euros al año, y era como, que yo puta. no tengo pasta, ¿sabes? Que estoy empezando, que, ¿sabes? Entonces, bueno, es un poco lo que decía antes, ¿no? Que todo esto eh, se ha generado también desde la experiencia que nosotros hemos vivido, ¿no? Y, y siempre hemos querido aportar y ayudar, y, y es, de eso se trata. ¿Y cómo ha sido el proceso? ¿Cuánto tiempo lleváis de Sustainable? Pues Desde en... 2019, ¿no? Que fue el evento, el Sustainable Startup Day. Y luego en enero del 2020 empezamos un poco a generar la idea. Hicimos un par de eventos en enero, febrero. Y luego en marzo del 2020, bueno, <risa> el COVID. Ya y sabemos. ahí ya, pues, no, bueno, pero nos vino bien para ir construyendo. Hicimos también mm -hmm. mucho tema de entrevistas virtuales a Clickoala, a Mazo de Startup Guapas. Que reciclar, ahora ya, sí. claro, que ahora ya van cogiendo tracción. Que sí, conoque ¿no? e también, sí, sí. es verdad, que e conoque ahora están a tope sí. ahí. Ahí petándolo con, con el tema de lúpulo, o sea, ah sí es verdad, claro, sí, sí, sí. proyectazos que ahora están ahí pegando muy fuerte. Nosotros les empezábamos a, a dar ahí, pues eso, entrevistas y seguimiento de lo que iban haciendo, pues en 2020. Uh -huh. Y luego ya sí que a finales del 2020, 20, 20, sí, finales de 2020, no creo que fue cuando constituimos realmente. Sí. Y 2021 ha sido el año que hemos estado ya trabajando a tope. Uh -huh. ¿Y qué tendencias observáis de, de, de empresas de, sociales de impacto aquí en España? Tanto en vuestra comunidad como en España en general, ¿qué es lo que más, qué es lo que veis en general? Pues a ver, sobre todo, eh, viendo un poco más o menos la, la perspectiva que tenemos en España, yo creo que con las problemáticas ¿no? que, que tenemos, todo lo que tenga que ver con la perspectiva social de integración, es algo que, que tiene mucha atracción, pero porque al final tenemos todavía una, unos niveles de desigualdad. Eh, social en la parte económica, sobre mm. todo, y en la parte laboral, muy grandes, ¿no? Mm. Y todo lo que pueda ir interaccionando hacia ahí es, es tremendo. Hay un informe ahora que ha sacado Deloitte de ODS uh -huh. y de Agenda 2030, en donde te refleja de los 17 ODS, en donde se están enfocando más las empresas y en el ODS que más están enfocando todas las empresas, que han sido unas 350 las, las representadas en el informe, es el ODS 8, el de trabajo decente. Uh -huh. O sea, que tenemos... Ahí hay una línea de actuación muy muy interesante, ¿no? Ahí es donde yo creo que se puede y luego en la parte también ya más a lo mejor tirando a la parte medioambiental, pues en la parte del food tech, claro, el food tech está pegando cada uh -huh. vez más fuerte todo lo que es el plant base, ahí hay también una trayectoria muy muy interesante, ¿no? Y, y creo que ahora, por ejemplo, se está hablando mucho ¿no? del tema de la ganadería intensiva, mm. si eso es algo que debería de descartarse o debería de mantenerse. Y yo creo que lo que tiene que plantearse es que se tiene que actualizar. Es decir, tendríamos que empezar a pensar de que la ganadería intensiva se tiene que actualizar y a lo mejor los modelos, en lugar de ser de ganadería como tal, tienen que ir pivotando a un formato más… Plant. Plant. Plant. Exactamente. Mm -hmm. Porque sí. es que sea lo que va a tirar. Sí, no, y a nivel sostenibilidad. Y luego hay otra tendencia por ahí de insectos. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, esa sí. sí, sí. ¿eh? lleva ya mogollón de tiempo, ¿eh? De China lleva toda la vida. Total, lo que pasa es que yo creo que a los occidentales cuesta un poco entrar ahí en esa, ¿no? De decir, voy a comer un, un escarabajo. Sí, pero lo que dicen es que cuestan Que al final Hacerlos, el impacto medioambiental que causa es mucho menos mm -hmm. que un animal. Total. Y tiene proteína, entonces... Total, ya... pero, pero fíjate además que, que una... que un Yo hablo de, de la transformación, ¿no? de, de, de que, Porque al final eso es lo que necesitamos hacer. No, no, no va de poner una cosa y quitar otra y o sea Va de transformar lo que estábamos haciendo mal y empezar mm. a hacerlo de otra manera, ¿no? Y ahí donde yo veo que, jolines, pues un sector como el ganadero puede empezar a generar una transformación y que la ganadería, por ejemplo, que es más eh, de proximidad o incluso la que es extensiva, mm. pueda mantenerse a unos precios incluso mayores, pero al final es que eso es lo que va a pasar, o sea, queramos o no, es una tendencia que... Tendencia ya creo que va a ser más necesidad, o sea, o sea empezamos a cambiarlo así o... No va no a haber cómo nos alimentemos. Sí, todo a tener que ir a otro planeta. Sí. Bueno, hay... Mientras que no vayamos a la luna, por favor. No Dejemos a la luna el... tranquila. Hay que preguntar a Elon Musk a ver a dónde podemos ir. Exactamente. Y que a nivel rentabilidad, eh, dentro del emprendimiento social, bueno, hay un montón de empresas. Muchas eh, les cuesta un poquito, otras ya van cogiendo tirón. Y luego hay, pues están las que destacan, ¿no? ¿Qué patrones comunes veis en las que. De... En en están destacando. Destacan a nivel económico, en el impacto, porque al final… Pero que hacen impacto económico o que, que tienen un buen retorno económico, porque ahí también hay una discusión. Mm, o sea, que bueno, generen un impacto positivo económico en, un, en una… Yo te diría que son rentables. Que, que son rentables, sí, o, son o sea, rentables. que tienen un ROI sí, interesante. Que comparten las que son más rentables y que además tienen ese impacto pues social y o medioambiental. Pues básicamente que son recursos, eh, es decir, son servicios o, o son elementos que no tienen un coste de infraestructura elevado, es decir, vamos a ir a herramientas, eh, todo lo que tenga esa, esa perspectiva más eh, de no tangible y todo lo que tenga esa parte más de necesidad de inversión eh, va a tener un retorno, pero lo va a tener más paciente, va a ir más despacio, no va a ser un retorno tan guau, wow, ¿no? De decir, tienes un 25, un 30% de ROI en, en primeros años, ¿no? O sea, vas a tener que tener un poquito la de inversión. tiempo, claro, porque vas a tener que estar haciendo esa inversión en toda la parte de infraestructura, si es almacenaje, por ejemplo, porque va más encaminado a la logística. En cambio, todo aquello que es más esa perspectiva servicio, esa perspectiva, como hablábamos, a lo mejor a la parte de generar un impacto social positivo a personas en riesgo de exclusión social, pues les vas a poder, si es en servicio, sobre todo si es un servicio digital escalable, les vas a poder dar un aporte del ROI bastante, bastante interesante. Uh -huh. O sea, sobre todo escalabilidad, ¿no? Que, claro. que hagan una inversión inicial importante para poder escalarlo luego. Claro, tío. Y, no, y sobre todo yo creo también que la que es algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que la inversión de impacto pues no es como la inversión tradicional, ¿no? Que requiere más tiempo, más, como, como dice Alberto muchas veces, de cocinado a fuego lento, ¿no? Necesita un poco más de, de tiempo, más de calma y, y bueno, un, creo que vamos por ese camino, pero todavía queda mucho, mucho mm. por hacer. Es que se está hablando mucho de, de, del, del slow fashion, ¿no? Se habla del slow food, sí. pero se habla del fast money todo el bueno. rato. Es decir, es, es como una contradicción también. No estamos mm. hablando de que no se tenga que tener un, un rollo un retorno, pero a lo mejor no es rápido y eso también hay que valorarlo porque puedes tener un retorno mucho más alto incluso y a lo mejor el tiempo de duración es diferente, la curva de crecimiento no es exponencial en el retorno y si sí es exponencial en el impacto entonces ahí, ahora mismo nosotros estamos trabajando en crear un informe que lo queremos lanzar para el primer semestre del año en el que vamos a tratar de hacer de termómetro entre la perspectiva del emprendedor y de la emprendedora que, que está lanzando sus proyectos a fondos de inversión, a Business Angels, y la perspectiva de los inversores, ¿vale? Para ver eh, un poco por dónde ven tanto unos como otros el modelo de emprendimiento de impacto, ¿no? Y generar un poco de cohesión, porque estamos escuchando muchísimo pues a personas que a lo mejor han estado en rondas de inversión de impacto y que se han encontrado con inversión que al final le han pedido el ROI, básicamente, mm. y el impacto como un bueno bueno pues y luego ahora me voy a hablar del impacto no pero claro. primero dame el ROI. no entonces al final yo creo que tenemos que entre todos valorar un poco hacia dónde queremos ir con, con todo este nuevo ecosistema que se está creando no mm. eh, si queremos lo que decíamos un slow fashion un slow food y un fast money o también estamos dispuestos a hacer un slow slow slow ¿sabes? sí totalmente yo creo que, que vamos despacito pero yo ya conozco algún inversor que pone lo, lo primero que pone claro. es, es impacto sí, claro. social medioambiental que no, no es desechar el económico. Y hacen muchas inversiones, claro. pero lo primero que ponen es que tengas impacto. Y luego hacer mm. un ROI de, de medición de impacto, porque eso no se habla tampoco. Mm. Es decir, cuáles las es métricas, el... ¿no? Sí, métricas? pero ya más que las métricas, es cuál, qué ROI quieres de impacto. Claro. Es decir, tú me puedes decir a mí, oye, tú generas impacto y yo decirte, sí, mira, estoy teniendo estas métricas de impacto. Pero tú coger y decirme, no, yo es que quiero tener un ROI de un 25% más de lo que hiciste el año pasado uh -huh. con el impacto que estás generando. Y eso es lo que también el inversor debe de empezar a transmutar, ¿no? La perspectiva de que está bien pedir un ROI financiero, pero hay que pedir un ROI de, de medición. O sea, a lo mejor es exigir por ambas partes, ¿no? Uh -huh. Entonces va a estar guay, va a estar guay ese informe va a, va a dar que hablar. Pongamos... El, el, el informe va a, estar, va a estar interesante. Pongamos de moda el nuevo ROI. El nuevo sí, ROI, sí, claro, claro. claro. Sí, sí, sí. Literal. Y bueno, ahora estáis también un poco a nivel forma, formando ¿no? en tema de concienciación uh -huh. de, de los ODS. Uh -huh. ¿Cómo está siendo la experiencia? Bueno, bueno en esa parte es más sí. José, que bueno, también voy a aprovechar también, y bueno, a lo mejor cuando se publique ya ha pasado, pero lo podrán… Sí. Bueno, no, te iba a decir, no podrán ver, no, no lo van a ver, pues no lo voy a decir entonces. <risa> <risa> no, del evento. ¡Ah! Pero entonces, no, no. O sea, se quedan vale, con las ganas. <risa> <risa> no, que se tenemos un evento, pero el, el 19 de enero, pero mm. no, no, no va a estar no publicado. No, no creo que suba este episodio, pero bueno, ya así saben que hemos <risa> grabado este episodio, claro. yo, antes del 19 de enero. <risa> Exactamente, estamos a día 12. Yo quería meter cuñas, me quería, quería, ve, venía aquí que hablar de mi libro. Sí, sí. No, pero bueno, podemos ya, ya comp compartiremos nuevas noticias de que pues, haya cuando subamos el episodio. La parte de formación de, de ODS es una experiencia brutal. O sea, pero porque yo creo que también estamos en un momento en el que eh, en algo como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, no se puede decir que se sabe todo. O sea, estamos aprendiendo del proceso, ¿no? Porque al final es algo tan... Eh, por así decirlo, transformador que no se ha hecho nunca antes en la historia de la humanidad, y es que es así, no se ha hecho antes nunca en la historia de la humanidad no hemos tenido ningún momento en, en toda nuestra historia en el que empresas, eh, gobiernos de todo el planeta eh, y personas se estén juntando hacia y alineando hacia unos mismos propósitos, ¿no? Eso no había pasado antes, o no. sea eh, ni, ni siquiera en la revolución industrial porque la revolución industrial fue cada uno busca su manera de ser revolucionario industrialmente en su territorio y ya está ¿no? y aquí lo que estamos hablando es de una revolución humana es curioso, eh, claro. la primera vez que nos hemos unido porque es un problema que tenemos todos ah, claro exactamente sí, es y eso es una pasada ¿por qué? porque no es que estés tú enseñando sobre todo ese, tú puedes enseñar un poco tu perspectiva, tu experiencia tu visión, lo que has podido leer aprender de gente no que lleva muchísimos años en todo esto eh, pero esas personas que también lo están poniendo en marcha te están enseñando a ti sí. entonces al final es, una, es una, un aprendizaje continuo entre, entre todo por eso es muy importante que ese aprendizaje se haga muy circular no que al final haya muchos núcleos de aprendizaje a la vez y que no se genere solamente un aula eh, hermética en la que se habla de esto sino que eso se expanda y se generen en grupos de trabajo que es lo más, lo más top de todo ahí es donde mejor te lo pasas en los grupos de trabajo <risa> y ya para terminar un poquito la, la entrevista que siempre me gusta preguntar por los aprendizajes y por consejos. Yo os pregunto ¿qué consejos dais a emprendedores de Impacto que, que quieran empezar ahora? Si queréis, eh, empieza Yasmina. Pues yo mi consejo sería que primero que disfruten y si no están disfrutando con lo que están haciendo que, que hagan otra cosa y que no se olviden nunca, que no olvidemos nunca el por qué empezamos a emprender. El, el, el propósito para, ¿no? el inicial. Sí, el para qué, ¿no? para qué empecé a emprender con todo lo que supone eh, ese emprendimiento. Y más sobre todo, si, si es un emprendimiento eh, sostenible, ¿no? que tiene un impacto positivo, pues creo que, que va más allá también. Uh -huh. José. Pues yo lo hablaba esto el otro día con Óscar con Longares también, y hablábamos del tema del emprendimiento como algo que, juega como mola, ¿no? y hay mazo de peña que se tira a la palestra a emprender. Y luego no es todo aquí a la venga, qué bien, ¿no? O sea, se cuentan muchas veces esa parte de los éxitos, pero no se cuenta cuando estás con un euro con 68 céntimos en la cuenta y dices tú, hostia, ¿tú ahora qué hago, no? Entonces yo lo que le diría a esa persona es que si está dispuesta a, a bueno, esto lo decía Jesús Alonso Gallo, el, el business angel que bueno, que fue el restaurante el fundador de restaurantes.com uh -huh. y PC Fútbol, ¿no? Y decía Tienes que mirarte adelante del espejo desnudo y sentir la llamada de la jungla, y si sientes la llamada de la jungla, entonces tírate, ¿sabes? Pero pero si no, no. Entonces, a lo mejor no quedarte en pelotas en, la, en el frente el espejo, pero bueno, que si quieren sí. Pero sobre, cada uno a su manera. Cada uno a claro. su manera, pero sobre todo que crean y que sientan que lo que van a hacer realmente es un reto, y que van a tener momentos de bajón, y que seguramente no o sea... Todo tan color bonito, de rosa, no tan como bonito, parece. exactamente, pero que si lo hacen, como dice Yamina, lo hagan con propósito, sobre uh -huh. todo. Pues ya para terminar un poco, antes hemos hablado de Sustainable Startups, <risa> pero si queréis explicarnos un poco cómo pueden colaborar con vosotros o entrar. Bueno, la comunidad lo has contado un sí. poco, pero si nos dejamos algo. No, pueden seguirnos en, en las redes y ahí pues, bueno, que tenemos contenido eh, diario y bueno el, el enlace lo suelo subir en LinkedIn y, y en Instagram y bueno en Instagram está siempre fijo, o sea que ahí pueden encontrar y, o incluso pueden escribir eh, a nosotros personalmente por, por LinkedIn o, o a través del correo y, y les contestamos rápido. Que estamos encantados de, de seguir generando esa huella de CO3 y de sobre todo de de concienciar y de conectar a otras personas. Y yo te iba a preguntar a ti, que tú que estás como parte de la Comu, ¿qué es lo que más te mola? Ya, como experiencia de, ¿De usuario. La claro. Pues lo primero, la interacción, que ya os lo he comentado, mm -hmm. que me sorprende, que hay muchísima interacción. O sea, si cualquier persona se quiere unir, pues va a haber interacción. Hay un montón de gente con proyectos, muy... cada proyecto te sorprende. Yo, sí. cada vez que veo un proyecto nuevo, digo, wow y cantidad de proyectos, luego el buen ambiente que tenéis en las birras for the planet. Las birras poland, Y sobre todo eso, el buen ambiente, yo creo. Qué y guay. al final que conoces gente muy chula. Perfecto. Pues ahora, anotado. Así <risa> que bueno, muchas gracias por, por vuestro tiempo y por lo que hacéis, porque además compartimos mucho, yo creo, propósito, ¿no? de concienciación. Los dos Eso y vosotros es. encima conectáis a, a todos los emprendedores de impacto. Así que muchísimas gracias a por tí, lo que hacéis, por a lo tío. Y a vosotros. Y gracias a, a todos los que nos escucháis como siempre. Así que nos vemos a la próxima. Chaito. Hasta luego. Adiós. Suscríbete a nuestro canal de Patreon, Socialpreneurs, para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado, participar y ser mencionado en nuestros episodios, acceder a nuestra comunidad o incluso ser asesorado por nuestro equipo.